La primera fase de la biovigilancia en San Pedro Alcántara estará concluida a lo largo del mes de octubre y contará con siete cámaras en las zonas de las plazas de la libertad y de la iglesia. Así lo ha explicado esta mañana el teniente alcalde Javier García, que ha señalado que esta medida responde a las demandas vecinales y aportará seguridad y tranquilidad en estos puntos del municipio. Bueno, pues en primer lugar, eh, buenos días a todos los medios de comunicación. Agradecer vuestra presencia, numerosa, por cierto, y deciros que, que en principio esta rueda de prensa es para dar una buena noticia, una buena noticia muy demandada eh, por los vecinos de San Pedro de Alcántara y es el primer paso de pasos que se va a realizar en lo que sería la implantación de las cámaras de videovigilancia en San Pedro de Alcántara. Hay que recordar que hasta ahora no ha sido posible al igual que ha habido eh, varias fases en su implantación en Marbella, por el hecho de que es necesario la autorización correspondiente de eh, la comisión de vigilancia de la subdelegación del Gobierno, que evalúa si es necesario o no en base a los datos de denuncia existentes. En este caso, eh, se ha aprovechado también la existencia de edificios municipales para poder, eh, como argumento, utilizar que también se realizaba ...la vigilancia perimetral de estos edificios municipales. Decirles que esta primera fase de implantación las cámaras de vigilancia se van a ubicar en dos espacios muy concretos. Uno muy demandado, tremendamente demandado por los vecinos eh, que viven y que sufren las consecuencias de la zona de ocio de la Plaza de Libertad, en este caso... Y por otra parte, una segunda zona que tiene que ver con todo el perímetro de lo que sería eh, la sede central de la tenencia de Alcaldía de San Pedro, que se encuentra junto a la plaza de la Iglesia. Es decir, que dará de respuesta no solo a los edificios municipales, sino también a la plaza de Libertad y a la plaza de la Iglesia, y evidentemente para nosotros es muy importante porque es un primer paso. Un primer paso del cual posteriormente ahora comentaremos cuáles son los que vamos a dar. decir, que ...tiene un presupuesto de 48.000 euros... ...es decir, donde hay que hacer unas pequeñas canalizaciones... ...instalación y lo que sería la instalación de estas cámaras de biovigilancia... ...y decirles que se plantea el uso de cámaras panorámicas multisensor... ...de dos sensores que tiene una, una cobertura de 180 grados... ...y realmente que todas estas grabaciones van a estar conectadas por fibra óptica con el servidor central que se ubica en la jefatura de la policía local en Marbella y que a su vez también esas imágenes simultáneamente pues, se le proporciona a la Policía Nacional. Decirles que estas imágenes durante 24 horas se graban durante un periodo de 30 días, procedi procediéndose posteriormente a su destrucción. Hay que entender que existe... Una ley que tenemos que cumplir estrictamente, que es la Ley de Protección de Datos, y, por tanto, es fundamental que la, el personal que tenga acceso a dichas imágenes estará muy restringido y, lógicamente, pues estamos hablando de personal de la Policía Local y la Policía eh, Nacional. Y con respecto a su ubicación, en el caso de la Plaza de Libertad, estamos hablando que tendrá eh, están instaladas unas cámaras en la sede de urbanismo en la sede de urbanismo que se encuentra en la Plaza Libertad, tanto en su fachada delantera, que da a una parte de la Plaza Libertad, una zona de ocio, como en su parte trasera, que es una zona que se ha considerado que era importante por el hecho de que es, es un callejón angosto y que nuevamente pues ahí se producen nuevamente algunos delitos, y sobre todo también trapicheo, y lógicamente eh, queríamos tener controlado esa zona. Y después sería en la otra plaza, en el entorno que se encuentra la escuela la, ...la Arte y Cultura... ...justo en, en frente del Centro Cultural... ...y dará respuesta a esa plaza... ...con respecto a la Plaza de la Iglesia... ...va a tener eh, cuatro cámaras instaladas... ...dos que van a dar a la fachada... ...del edificio de la Tenencia Alcalde de San Pedro Alcántara... ...como a la plaza... ...y otras dos que darán respuesta... ...a las necesidades de la parte trasera de la plaza que también, lógicamente, ya saben que, que son zonas que tienen, que tienen problemas. Decirles eh, que está previsto en un plazo de 45 días. La instalación se está realizando ahora mismo. Las cámaras están pedidas. y que entrarán en funcionamiento nuestra intención es que durante el mes de octubre entren en el funcionamiento. Y reiterar la importancia que tiene. Eh, la importancia que tiene para los vecinos. Esto con respecto a la primera fase. La segunda fase, que va a consistir en la implantación de cámaras de vigilancia en lo que sería el, el polígono industrial y, al, y la instalación de las cámaras que son lectoras de matrícula en todos los accesos de San Pedro Alcántara, todos los accesos, los accesos y que es muy importante desde un punto de vista de la policía local y nacional de cara al control y vigilancia de todos los vehículos que accedan, porque realmente es un sistema automático que te permite saber si es un coche eh, que está denunciado, que si es un coche sobre el que pesa un delito los que lo utilizan, y realmente ese, esa segunda fase, junto a la implantación de la fibra óptica, porque se quiere eh, que estén totalmente conectados todas las dependencias municipales con fibra óptica, decirles que esta segunda fase, ahora mismo estamos en periodo de redacción de pliegos, eh, posteriormente se va a licitar, tiene partida presupuestaria porque va a cargo de los fondos SEDUSI y nuestra intención es que en el año 2023 pues sea una realidad esta implantación que creo, por eso decía al principio que estamos de enhorabuena, que va a aumentar la seguridad y la tranquilidad de los vecinos de San Pedro de Alcántara cuando pues, nos encontramos con actos delictivos y que realmente les preocupa. Creemos que, como está pasando en muchas ciudades españolas, ...pues la implantación de las cámaras de vigilancia... ...atenúa... Mmm, ...la práctica... ...las prácticas delictivas... ...y creo que va a minorar ...pues las denuncias existentes... ...por este motivo... ...me podrían preguntar... Eh, ...¿por qué no se instala en otros lugares... ...San Pedro de Alcántara?... ...recuerdo que tiene que ser... Eh, ...con autorización de la resolución del Gobierno... ...y que lógicamente... Eh, ...cuando hay datos de criminalidad... ...o de delito... ...que justifiquen esta implantación... ...lo que sí es cierto... Es que para nosotros es muy importante este primer paso, porque da respuesta fundamentalmente a una zona que es conflictiva al ser zona de ocio, como es la Plaza de la Libertad. Y si tienen alguna pregunta. En la primera fase, entonces, que en es la que se ha empezado. Realizar... Ya se empe... hemos empezado en el mes de septiembre. ¿Cuántas cámaras son? Porque hemos no escuchado. En, en la Plaza de la Libertad son cuatro y en la Plaza de la Libertad tres. Claro. Son siete cámaras. Y en octubre estaría esa primera. No, no, en octubre esa primera fase es... está operativa. Es esta operativa. Y hay que recordar que se si graban 24 horas al, 24 horas al día. Eh, lo que sí está claro que consideramos que si después en alguno de estos puntos que se implantan las cámaras de vigilancia se, se diese la circunstancia de que se considere que no es suficiente, pues lógicamente implantaríamos más cámaras porque además lo importante es tener la autorización de la asociación del Gobierno. Quiere decir que estas dos zonas son las dos primeras zonas que se va a cubrir y se va a ampliar la seguridad en San Pedro. Pero lo que está claro es que después del polígono y los lectores de las cámaras de lectores de matrícula vamos a seguir en, aquellos, eh, en aquella zona de San Pedro que realmente lo requieran. No podemos ponerlo en cualquier calle, no, podemos ponerlo, no lo piden en cualquier comunidad propietario porque realmente tiene que estar muy justificado. Y, por supuesto, decir la importancia del hecho de, de que estas zonas pues estén ya 24 horas al día vigiladas por la Policía Local y por la Policía Nacional. Eh, ¿Cuántas de matrículas se van a instalar en total y qué presupuesto hay...? Pues eso, la... eso me pilla es decir lectores porque ten en cuenta que nos estamos encontrando con la dificultad del Ministerio de Fomento. Ten en cuenta que, eh, eh, por ejemplo, en los accesos a la carretera de... A la carretera de Ronda, era una carretera autonómica, pero ya es municipal. Quiere decir los accesos a través de Teniente Riera y Palo Ruiz Picasso no hay problemas. En eh, las Petunias es zona del Ministerio de Fomento, Guadalmina es zona del Ministerio de Fomento, y lo que sí te puedo decir es que se va a cubrir eh, Boulevard, eh, Las Petunias, Guadalmina, Palo Ruiz Picasso, Teniente Riera, todos los accesos de entrada y salida del tráfico rodado de San Pedro Alcántara. Y el presupuesto. Pues te puedo decir, no está cerrado, pero es un presupuesto elevado, estamos hablando por encima de los 600.000 euros. ¿no? Porque además va la implantación de la fibra óptica y la conexión de todo esto, todos estos puntos y además con dependencias municipales.